En nuestra cuadragésima convención nacional reafirmamos el compromiso de ser una izquierda unida, antipatriarcal, antiimperialista y sobre todo capaz de superar los errores que nos alejaron de la gente. En ese sentido seguiremos acompañando las luchas del pueblo salvadoreño en la defensa de sus derechos que han costado muchas vidas y que hoy están siendo amenazados, sin miedo y de frente.